Hola, hoy vamos a hablar de virtualización con VirtualBox y me voy a apoyar en un gráfico que está muy bien, que he sacado de la Wikipedia y que es este de aquí, en el que hay que interpretarlo de la siguiente forma aquí vamos a tener, veis, tres bloques diferenciados este va a ser, cada uno de ellos va a ser un ordenador, un PC este va a ser uno, este de aquí va a ser otro y este de aquí más grande va a ser otro ordenador cada uno de los ordenadores, veis además que tiene, está compuesto de tres, tres capas. La azul que es el hardware, la verde que es el sistema operativo y la naranja que son los, los programas o aplicaciones que hay instalados en ese ordenador. Vamos a empezar por este ordenador aquí, el más grande de todos, que como veis pone que es hardware real y sistema operativo anfitrión. Vamos a ver qué es eso. Bien, pues Esta máquina de aquí, que existe físicamente, por eso nos pone que es hardware real, sería la torre de vuestro, de vuestro ordenador. Y el hardware real, si vemos dentro de esa torre, podríamos ver que hay una CPU, una memoria RAM, un disco duro, una tarjeta de red, etc. Es decir, es hardware que realmente existe, físicamente existe. Ahora, sobre, en nuestro ordenador vamos a tener, por supuesto, instalado un sistema operativo que se llama Sistema Operativo Anfitrión. En eh, mi caso, como os mostraré en un vídeo más adelante, va a ser un Windows 7. Y en ese ordenador va a haber instalado una serie de programas o aplicaciones. En este caso, la que nos interesa que esté instalada es un software de virtualización muy conocido que se llama VirtualBox. Y este es el, el logotipo. Tal vez lo hayáis visto instalado en alguno de los PCs de clase. Bien, pues esto es la máquina real. Vale, ¿Qué ocurre? Pues que gracias a este software de virtualización, a VirtualBox, me va a permitir crear lo que llamamos máquinas virtuales. Vale, máquinas virtuales con un sistema operativo huésped o invitado, que es el invitado o el huésped del anfitrión. En este caso vamos a tener dos. Uno, lo que se llama máquinas virtuales, una máquina virtual que, por ejemplo, podría tener un sistema operativo Linux y una segunda máquina virtual, que sería esta de aquí, máquina virtual 2, que podría tener otro sistema operativo huésped o invitado, por ejemplo, Windows 10. Podría ser cualquier otro sistema operativo. Hoy en día se pueden virtualizar prácticamente cualquier, cualquier sistema operativo Android o lo que queráis. podríais tener una máquina virtual con Android corriendo en vuestro PC. Bueno, entonces de esto lo que es importante hay que tener en cuenta lo siguiente, que de estos tres, estas tres máquinas que tenemos ahora mismo, solo una existe realmente, es decir, físicamente, pero en la práctica es como si tuviéramos tres ordenadores funcionando. ¿vale? Hemos pasado de tener uno a tener tres. Y cada uno de ellos puede tener además un sistema operativo distinto. El sistema operativo Anfitrión, Windows 7 pero tenemos, podemos tener invitados, sistemas operativos huéspedes o invitados, como en este caso un Linux, y aquí por ejemplo un Windows 10. Fijaos que solamente el hardware real solo existe aquí, mientras que estos dos PCs que son virtuales tienen lo que se llama hardware virtual. Bueno, lógicamente lo que está pasando aquí es que estas dos máquinas están aprovechando los recursos de la máquina física, ¿vale? y esto se puede hacer gracias a VirtualBox. Imaginaos, si nosotros tenemos un anfitrión con una casa muy grande, con muchos recursos, va a poder admitir a más invitados, tendrá más habitaciones para invitados, ¿verdad? Pues con el hardware pasa lo mismo. Si tuviéramos un ordenador anfitrión con el hardware real muy potente, con una CPU muy potente, con mucha memoria RAM, con gran capacidad de disco duro, podríamos tener varias máquinas virtuales funcionando. Si nuestro sistema operativo anfitrión, nuestro hardware real, es un ordenador que tiene pocos recursos, pues lógicamente no vamos a poder tener muchos invitados o muchos huéspedes en, en nuestro anfitrión. Bueno, quedaos con esa idea, pero en realidad es como si tuviéramos, hemos logrado tener aquí tres ordenadores eh, corriendo a la vez, independientes, cada uno con su sistema operativo, y todo ello gracias a a un software de virtualización que se llama VirtualBox y que vamos a ver ahora en el siguiente vídeo cómo se instala.